Bienvenidos un año más a esta, la casa común, en este caso de la comunicación. Mi nombre es Jorge González, el mismo pedante y politiquero del año pasado, pero esta vez se acabaron las conferencias, se acabó ya el dar la chapa, y estas conferencias eternas sin ninguna conclusión han llegado a su fin. Hemos, en este curso político-académico requiere adaptarse a los nuevos tiempos políticos que corren en esta, nuestra Andalucía... Y aunque hemos empezado, como acabamos, con, con este Malegasy Gospel de las niñas de, del proyecto de Agua de Coco de Madagascar, con este volver de Estella Morente, pues no podíamos volver de otra manera como tal como empezamos. El primer cambio que tenemos, que tenemos muchos esta nueva temporada, es que nos estáis viendo. Y eso es toda una novedad, porque ya no es solo en la radio, sino que pues hay mucha gente que va a podernos ver en, en vivo, eso, en vídeo... Pues, más, más novedades. Bueno, mi compañera Marta. Que, el, a ver, an, además de dejarnos llevar por estos aires de cambio, hemos optado por la renovación y la igualdad. Los antiguos seguidores de Cope Radio FM recordarán a un chicuello de Jaén muy mu apañado. Pero tranquila, mamá, que todavía sigue por aquí. Lo que pasa es que hemos optado, pues, que dos hombres blancos heterosexuales hablando de feminismo, pues o nos tirábamos el rollo de los javis o lo teníamos muy jodido. Entonces, pues hemos optado por la renovación por esta chica tamaja que es Marta. Así que un aplauso para Marta. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas nada, gracias. ¿cómo te ves aquí en esta sí, nuestra mira. casa? Me veo mucho mejor de lo que pensaba. Sí, el chicuelo sigue por aquí, le estamos viendo. Que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, de verdad. Eh, sí, sí que es verdad que dos hombres hablando de, de, de, de feminismo, de patriarcado, de patriarcado, sí, de feminismo pues no pegaba mucho, pero bueno, ahora que hemos introducido leyes de paridad pues fantástico. Claro, claro, listas cremallera. Sí. Estupendo. Que bueno, eh, estuvimos escuchando los programas de la temporada pasada y fueron fantásticos, así que muchísimas gracias por continuar con este proyecto. Pero escucha, que aquí no cobra de... nadie, no hace falta que nos hagáis la pelota. O sea. <risa> Mira, pero yo me siento mejor, <risa> miedo, con elogios, <risa> para que me aceptéis más. <risa> Sí. Bueno, eh, también muchísimas gracias a Medialab Lo siento por seguir con los delogios, Pero bueno, ya terminamos con todo y, y nada, pues aquí empezamos con el programa piloto, ¿no? Claro A ver que la verdad es que hay muchas novedades Queremos dinamismo, queremos acabar con, con Sobre todo el dar la turra Que eso es algo que será considerado que ha Pecado capital en esta sí. temporada Vamos a intentar hacer todo lo contrario a la turra y nada, pues en este primer programa lo que vamos a hacer pues es intentar meter una de las nuevas secciones que vamos a tener en los diferentes programas y y bueno a ver cómo va, cómo va surgiendo la cosa. El objetivo principal va a ser intentar dar eh, voz a muchas personas que pocas veces son escuchadas, a ver si lo conseguimos. Exacto, y, y también tenemos este año, pues, pues por estos micros, va a ir pasando gente que nos irá trayendo nuevas cosas en, esta, en los estudios de Gran Vía 48, y no, esto no es la SER, sino que esto es la Universidad de Granada, aunque estemos en Gran Vía, esto, aquí estamos en Granada, y vamos a, vamos a empezar ya, Marta. Estupendo, estupendo. Pues vamos a empezar con la primera sección que nos la trae nuestra compañera María. El nombre todavía no está definido de la sección. En principio le hemos puesto clickbait, pero estoy segura de que ella nos lo va a definir muchísimo mejor. Podemos ir, ir probando diferentes nombres. Eh, lo que vamos a intentar va a ser ir repasando diferentes aspectos de la actualidad. Así que, por favor, María, entre usted aquí con nosotros... Muy buenas, María. Hola, hola. A ver, yo no oigo nada, pero vosotros me oís, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, algo irás digo yo. Te tenemos sí. controlada. <ríe> a ver, habéis dicho, bueno, hemos dicho que vamos a dar voz a la gente que normalmente no es escuchada. En este caso sí que vamos a dar voz a personitas, pues que... No sé, no sé si te tendrían que se tendrían que callar o qué, pero vamos a empezar, ya lo veréis. <risa> pero tienen voz. Tienen voz, tienen voz. Sí, eso no hay que olvidarlo. ¿vale ¿Has que empezado crees? con una declaración de intenciones? Total, vamos. Sí, un poco que se acostumbre No sé si sigo aquí mañana. No, es, es, es en serio. A ver, eh, ¿esta Bueno, a, antes de nada, habrás tenido en cuenta nuestra línea editorial. Sí, claro. Sí, sí. Se va a notar. ¿Qué es eso? No, espera <risa> No, va bien, no me pongáis nerviosa antes no. A ver, eh, más que nada vamos a leer noticias de actualidad Y nos vamos a centrar en cómo la gente, eh, sobre todo, las comenta Pero porque ya es suficiente leer el noticiario a día de hoy Y como no queremos morir en el intento, vamos a sacar la parte más bonita que Bueno, las noticias. bonita depende de eh, como la veas Bonita, sí. Pues yo estoy viendo alguna foto por ahí la primera que tienes en la mano, cualquier cosa, pero menos bonita, la verdad. ¿Qué va? Bueno, a mí me lo parece. No bueno, oye, cada una tiene sus gustos. Pero a mí, es Santiago Abascal, la verdad es que no. Oye. Eh, pero bueno, me hace mucho, ¿eh? si os lo digo. Vamos a ver. A ver, la primera noticia es de ayer del mundo. El bit, mi diario de referencia Sí, ya hemos dicho, ya hemos dicho algo Sí, sí, sí me sí, encanta vais a morir, pero bien. Vale, el título es La Fiscalía alerta de que algunos mensajes de Vox Podrían alentar el discurso de odio No sé por qué eh, No, no lo entendemos Y no le hemos elegido a posta, ¿sabes? Pero... Ha sido al azar Sí, ha sido al azar Lo más gracioso es que el cuerpo de la noticia te lo explican hoy Y te quiere hacer ver como... Muy sutilmente, ¿eh? que es un partido que para nada dice cosas raras. No voy a entrar ¿eh? en calificativos, por favor, porque eso se lo voy a dejar a la gentecilla que ha escrito un montón de cositas. ¿What? Y vamos a ver... Recordemos la noticia, ¿vale? La Fiscalía alerta de que algunos mensajes de voz podrían eh, alentar al discurso del odio. Y una personita muy guay pone Sí, y el discurso de los golpistas y la alerta antifascistas de Iglesia incita a la conciencia que es como tío, dos frases, de verdad toda mi carrera la mierda pero hay una, cosa, hay una cosa que es súper interesante ¿cuántas reacciones tiene? vale Ese 642 comentario. corazoncitos de amor, amor y odio no se sabe, pero con 642 bueno, bien, no sé cómo está vamos a compararlo con, lo, con las demás vale, hay otra persona, guay, que pone el discurso de iglesias de alerta antifascista promueve el respeto al prójimo eh, yo lo no leo tan normal, pero espero que, la, que, espero que sea ironía, en verdad. No Porque lo sé. Si lo lees normal, pues te corta la pena. A mí me parece que lo dicen bastante serio, la verdad. Vale. No sé cómo sí, vale. en verdad, me molaría que lo dijeran en serio, ¿sabes? Para que en esta vida haya de todo. Vale, segunda noticia de antena: tres noticias que no se note, la anterior era del mundo, ¿vale? Mi, eh... mi telediario de referencia. <risa> El humor ante todo, por favor. A o sea, yo cero bromas. Eh. Cero broma poca broma. Vale, no, no voy a hacer esas cosas. A ver, un hombre... Uy, preparados. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser apuñalado por su mujer en Madrid. Es que no voy a ni, ni desarrollar el cuerpo claro. en la noticia, ¿vale? O sea, es que no voy a ni a decir lo que dice. Y... Esto sí que lo dice, porque nos hace mucha gracia. Eh, Giorgio Wiki Wiki. Giorgio date, Wiki Date wiki. por al oído, ¿vale? Yo es, me que que puedes, <risas> es que con ese nombre... Es que da igual lo que comentes, que nadie te lo va a tomar en serio. Ya, tío. No, pero súper <risas> guay. He elegido el nombre ese de, de perfil o de Nico, como se llama Wiki, ¿Está wiki. Vale. Dos apuñalam... Bueno, tema risa, ¿eh? Pero entende. Dos apuñalamientos de mujeres a sus parejas en menos de 24 horas... Menos mal que esto era una leyenda urbana para las feministas y no costa... Atención a la escritura y saber... De ¿Costa? Nombre. ¿Cómo está escrito. Sí, sí, y no costa como violencia de género gracias a las feminazis y feministas. ¿Y, y costa? Madre ¿Pero mía. rollo costa del sol? Costa, costa rollo que he tenido que leerlo. Por favor, puntuación y alfabetización, gracias. Eh, pues muy bien, muy bien. Solo voy a leer otro. Ah, bueno, este tiene 177. Claro, me es que también hay que explicar, pues para la gente de la, la gente del programa, o sea, mamá, cuanto más comentarios hay, más se ve. Exacto, exacto. Y más comentarios de estos, tristemente. Bueno, no nos pongamos tristes. Vale, voy a intentar leer el nombre. Sirena, sirena, intuyo que pone sirena, o con muchas i's, bueno, si sí, eso. Guerrera, y... Eh, que, que no puedo. Sirena, guerrera, ¿qué? Porque el que acentuado, o sea, me encanta. Es como Por favor, Sirena que sea un Guerrera, ¿qué? Que sea, un apellido, que sea un apellido real y me... ¡hostias! no podré dormir esta noche. Vale. Muchas agresiones sean de hombres a mujeres no significa que no haya de mujeres a hombres. Esto debería estar incluido como violencia de género, aunque quedará como agresión sin más. Entendemos que la mujer o no, hubiera querido poner en plan de, oh, qué pena. Vale, este tiene 128 me gustas o oh, cositas para arriba. Y es que hay, hay... Ay, por favor, el siguiente. Va. No es violencia de género. ¿Verdad, feministas? La violencia no tiene género. Este mola un montón porque es muy humor. Este es el bueno. Este es el bueno. Eh, vamos Pero a ver. Pero puedes repetirlo, puedes repetirlo. Este hombre, eh, Miguel, como mi padre, es, y dice... Eh, esto, entre comillas no es violencia de género, ¿verdad feministas? la violencia no tiene género es que es inteligente por lo menos es fantástico es un fantástico. Fantástico. argumento lógico es, muy, que sí? muy exacto es como del humor inteligente que no cuela pues sí, no sé. A ver, el cuerpo de la noticia claro. no te dice nada bueno, a ver, de, de nada. Eso, también damos por supuesto que la gente... No os vayáis a tomar estos comentarios en serio. Lo que también queremos reflejar es que la gente no se ha leído la noticia. Claro. Que bueno, cuando sí, uno se va a no lo los datos, decir. sobre todo en casos de violencia de género, pues los datos obviamente son sí, sí. escandalosos y esta gente no se los ha mirado. Sí, es cierto. De hecho, iba, iba un pelín eso ahora. Que Ay, no, he tratado, no, no pasa nada, no pasa nada, soy nueva. <risa> no he tratado el cuerpo de la noticia porque tampoco la noticia en sí decía ni incidía mucho en... Eh, pues la represión Y todo el tipo de, de, de adjetivos O sustantivos, mejor dicho Se puede decir que han sufrido Las mujeres, porque no es la mujer, es las mujeres A lo largo de la historia, amiguitos Y pues eso no lo dice Así que pues ya lo decimos nosotros sí. Sin dar la turra, pero lo decimos nosotros Vale, venga, va, que no pare El Ostras. mundo Es que las, las fotos de los titulares me vuelven que Es que, Buah, por favor Pero enséñalas No, porque se la voy a comentar no, súper pero, guay Pero como va a quedar súper guay ahí en el vídeo abajo Veréis ah, aquí Ay, en un ladito... Lo entenderéis lo entenderéis porque estaba es muy bien. Claro, en un ladito saldrá así todo ay, como es el piloto, todavía no lo sabemos, pero saldrá en un ladito ahí sabéis? el vale, artículo, todo guapo. Esos dos eso. mozalbetes guapos que salen ahí en la noticia. Sí, os lo voy a describir porque uno es el amor de mi vida y el otro es como el amante. Vale, eh? <risa> o sea, uno estoy en plan serio y el otro me está conquistando poco a poco, eh, poco, a poco. Es, es lo que tienen los nuevos aires de Andalucía. Sí, lo que pasa es que no tienen barba y mira que es, es, sabes Abascalme. ¿eh? Abascal, abascal bueno, vamos a ver. Vamos a ver, el mundo anteayer. Dice Adnar: Este es el amor serio, ¿vale? No voy a explicar por qué. Pide al PP que no renuncie a la pluralidad, entre comillas, eh, por la amenaza de Vox, pero tampoco que pida el voto del miedo. Vale, y salen abrazándose Adnar y mi, mi amor Además como si fuesen siameses, como si Casado. fusionasen Sí, tío, escúchame Se verá eh, vestidos iguales, ¿me entendéis? Con una bandera de No sé, por lo menos 15 metros De España detrás o así, ¿me entiendes? Eh, vamos a ver, Andar mmm, Que el bebé no renuncie a la pluralidad Me encanta porque me voy a anticipar Porque es que esto lo he pensado Y dije, a tope con ello Hay una mujer que pone Ah, que es plural y yo, es que pensé lo mismo. Ah, por, muy crack. por favor, que la noticia del mundo, entre comillas, la pluralidad y el... Hola, lo están dejando a huevo. ¿Por qué te crees que es mi diario de referencia? Es que, eh, es que, eh, de verdad. Yo creo que el mundo es como el, el punto de encuentro entre toda la gente, ¿sabes? Eh, sí, sí. vamos a dejar entre, entre casi todas. Claro. <risa> entre casi toda Entre, entre la gente que tiene cuenta en Foro Coches y la que no. Sí, <risa> de los Coches porque también soy muy fan eh, bueno Ay, típico pero... comentario de Masuro Masuro Masuro Sur, Suroma Masuro nadie, nadie, nadie tiene su nombre he en estado muy reprimida yo por mi apellido que es Talón y a tope con Masuro Suroma ¿vale? <risa> o sea genial <risa> Bueno, eh, tres iconos de la bandera de España, box en mayúsculas, tres iconos de la bandera de España. Escúchame, ¿sabéis por qué digo este comentario? Pues yo tengo un talk de la organización, más o menos. Y me encanta que hayan tres banderas, box, tres letras, tres banderas, ¿me entiendes? Oh, o sea, Masuroma, tienes solo un like, yo te daré like después. Claro. Comentario Capicúa. ¿Qué, ey, ¡Genial! ¡Genial! A tome con ello. Vale. Juan Carlos, amigo mío, vale. Eh, Viva el vino, me encanta vino. Claro, es que el marianismo todavía sigue en el PP, de ahí la sí, pluralidad. Sí. No están no es recogidos los comentarios, pero había mucha gente que viendo la foto de la noticia, ya ni el cuerpo porque ya... Pasamos de comentar. Eh, se sentía muy ofendida porque era como Mariano lo ponía todo bien y era el responsable. Esta gente no sabe cuidar el partido. Así, es, hay un montón de comentarios de pro Mariano. Yo soy muy pro Mariano, en verdad. Eh. No hacía nada, pero no... Nos pensaba. reímos, sí, pero estaba todo muy tranquilo. Sí, María, si tú pudieses comentar, ¿qué pondrías? Si yo pudiese comentar... Es que yo creo que pondría Vox también <risa> Con banderitas es que... también <risa> Con banderitas, no, Flamenca, banderitas Vox, Ah, banderitas, bueno, eso es un no paso manca. más ya ¿eh? <risa> Es un paso más cono. en la evolución Venga, y dale ahí el último, María que vale, es el, que último, el no último, He visto ese hombre y no he podido decir que no Hoy me encanta Vale, pero hola noticias del diario que se nos ha ido un poco, ¿vale? Hola. Era pues por la paridad. <risa> claro, ¿Sabes? Por la pluralidad, <risa> como <risa> el, el mundo. Verdad, claro. Vale, eh, el título es... Vargas Llosa, también podría ser amante este hombre, <risa> afirma que, entre comillas, el nacionalismo es el gran peligro de España. En la convención patriótica del PP. Eh, vamos a ver, amigo. En, lo bueno, lo bueno, eh, y lo bueno es que los del diario... Eh, sí que han comentado que hay distintos nacionalismos y que el español es uno de ellos. Dios mío, qué sorpresa para este país. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! A bueno, a también te digo yo, o sea, dedícate a escribir otra cosa porque yo no sé qué haces. Es que se le pasó el tiempo a este hombre. Sí. ¿No? No sé, ¿qué tal veis de literatura? Se recuperó con la preisle un poco. Es su técnica de marketing. Joder, voy a traer un montón de cosas. Se recuperó. Es cierto, Marta, tienes razón. Vale, comentarios a lo de que Barras Yosa afirma que el nacionalismo es el gran peligro de España, ¿vale? Pues. Me encanta porque Daniel, amigo, o sea, súper bien. Y me encanta porque hace algo que yo también hago. Dice, jajaja ja, ja", que me encanta leer los jajajas, porque yo también me río y yo lo escribo cuando. ¿Sabes? escribo jajaja ja, ja, cuando me río. Pero vale. hay gente, hay gente que te está escribiendo jajaja ja, ja, ja, y tú la ¿Y ves mirando el serio? móvil y está así. Ya, tío, pues ah. eh, sabes <risa> de nos ¿me entendéis? Porque esa gente si no, ser, si no se ríe cuando miente que se ríe, no se ríe de verdad. Así que no nos defiar. Bueno, esto es un poco serio, ¿vale? Ajá. Vale, pone jaja, ja", que me encanta. Dice eso, varguitas. Es que ya con lo de varguitas me va. como si tuviese pero, confianza. <ríe> pero apoya a los partidos de derecha que promueven el nacionalismo español. A tope contigo, Daniel Pazos. Dos me gustas y una cara de asombro. Ese era el que no sabía que existía el nacionalismo claro, español Claro, ese, ese es el del mundo <risa> Que ha leído el diario ¿sabes? <risa> Bueno, hay un montón De, claro. de comentarios súper guays Y para acabar, creo que No controlo el tiempo, pero para acabar Me gustaría acabar con este Venga, el tienes? último, déjalo 15, en lo alto Súper alto, en serio Higini eh, Crespo 588 entre cosas así uh. Corazoncitos y una cara triste Que no sé, ese no lo he entendido Pone totalmente de acuerdo. El nacionalismo español fusiló a Lorca, a Blas Infante, a Companys y envió al exilio a Alberti Machado, Juan Ramón Jiménez y a otros tantos. Además de ser la causa de 40 años de oscurantismo, atraso y represión, un cáncer totalitario y fascista que vuelve a, desar que vuelve a desarrollarse y corre el riesgo de convertirse en metástasis. Esta gente lee el diario y no el mundo. Pero, guay, hasta aquí podemos acabar. Bueno, aquí es se acabó el... lo bueno. Luego este programa va a ir capa caída, a lo mejor. Es el comentario bueno, pues perfecto para, para pedirse. Sí, claro. ¿eh? Pues Así, un poco así elegido, de conclusión. Un poco que era el segundo que había. Bueno, pues un aplauso para María Talón. Gracias. Y hasta aquí la sección del Clickbait. Bueno, el pasado 15 de enero, como es costumbre y algunos ya, ya saben que la Asociación Hoy Andalucía, productora de este programa, salió a la calle a cubrir la manifestación organizada por los colectivos feministas en toda Andalucía. Además tuvimos la suerte de colaborar con la Coordinadora Feminista Andaluza, en elaboración con muchas compañeras, en elaboración de un vídeo. Y la verdad es que ha quedado un vídeo súper bonito que ha editado nuestra compañera Marta del Castillo. Así que... Marta Castillo. Así que un aplauso para ella. Madre mía, esto luego lo cortamos. Esto luego se corta en YouTube y no pasa nada. Bueno, y vamos a ir con el vídeo. La verdad es que prestar mucha atención, sobre todo para las gentes del YouTube, os saldrá aquí y los que estéis en la sala, pues atentos a la pantalla. Eh, en concreto con, con el, la conciliación de Vox, eh, Partido Popular y Ciudadanos, como mujeres, como ciudadanas, como, en concreto como estudiantes eh, en mi colectivo de Café Feminista, nos vemos claramente perjudicadas con las futuras reformas que va a, haber, que va a hacer esta coalición política. Eso es una, una pregunta muy importante, que tiene una gran responsabilidad en sus manos, de la que a veces no son conscientes, y que nosotros depositamos en ellos pues en la, la confianza justo en eso, en que una sociedad cada vez sea más progresista, donde eh, al contrario, en vez de recortar derechos, los extendamos especialmente hacia cualquier colectivo que esté necesitado. Soy feminista, yo de la igualdad, y como puedes ver estamos rodeadas de muchísimos hombres que hay lo mismo de hombres que de mujeres. Porque el feminismo es el único movimiento real. El feminismo. No la igualdad. Estos es son los de la igualdad. Real. Foro Coche. Vox. social. Las cloacas del sistema. Los que nos presionan y los que nos intentan coger la vida. Y sobre todo son mujeres los que necesitan más. Por eso estoy aquí. Porque forocache está en el Parlamento Andaluz. y ULTRA ha entrado en el Parlamento y ahí tenemos que pararlo no, no podemos eh, dejar que lo que consiguieron nuestras madres se tire por la borda entonces tenemos que pelear por no perder ni esto de lo que consiguieron que Es muy importante que reclamemos nuestros derechos en la calle no, no solamente a través del Facebook o de Whatsapp sino presencia en la calle la calle es nuestra y hay que pelear pues estoy aquí hoy porque creo que hay que defender los derechos que han conquistado las mujeres a través de la lucha feminista de muchos años, que están en peligro por la llegada al Parlamento de un partido claramente machista, que es un partido que va a apoyar la investidura del candidato del PP y que puede condicionar para desgracia de las mujeres y para desgracia, yo creo, que de la mayoría social de Andalucía el gobierno en los próximos cuatro años. Y creo que frente a esos ataques que ya se entreven en las declaraciones de muchos políticos a los, de los derechos, no solo de las mujeres pero sobre todo de las mujeres, pues creo que tenemos que estar en la calle defendiendo eso, defendiendo lo que se ha conseguido para avanzar, no para retroceder ¿Y cómo te sientes la fantasía hoy aquí en la calle? Pues es una alegría creo que la gente, es, de la gente se ha de que la sociedad y de que Las conquistas sociales está claro que siempre vienen de la movilización en la calle. Y si abandonamos las calles, las acabamos perdiendo. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, queríamos preguntar por qué estáis aquí. ¿Por qué habéis venido? A en bueno, nosotras somos de Motril. a la Asociación de Mujeres Progresistas de Historia. Hemos venido aquí, como dice el para seguir luchando y ningún paso atrás. Le unas una jornadas. Durante estos cuatro años, que espero que sean menos, porque la ultraderecha que ha entrado en el Parlamento está intentando quitarnos derechos a las mujeres. No podemos dar un paso atrás. Vosotras que sois las jóvenes sois las que tenéis que empezar la lucha, porque nosotros llevamos más de 30 años luchando. No estamos pidiendo ser más que los hombres, sino que igualdad. Bueno, muchísima emoción viendo las imágenes de la manifestación a la que fuimos, que nos lo pasamos de maravilla y tuvimos la oportunidad de entrevistar a todas estas personas. Fue fantástico. Y nada, ahora mismo damos paso a la siguiente sección que vais a reconocer aquí en, aquí en la pilota que es la sección de lo común y la lleva a cabo José Morillas, que me han dicho que es la madre de Jorge. Ahora nos explicará muy bien un poco a qué se debe ese gran honor. Pues porque nos escuchaba todos los programas. Oh. <risa> bueno, es el hombre que ha sido afectado por las reglas de paridad y le he quitado su puesto aquí como presentadora. Espero que sepa ocupar bien el, el gran lugar que deja. Así que, bueno, un gran aplauso a José Morillas. Bueno, José, de nuevo a los micros del Media Lab. Bueno, un saludo a la madre de Jorge, por cierto, que no me han echado al final, que sigo por aquí. Pero, <risa> Pili, que estoy aquí. <risa> que estoy aquí, eh. Que al final no me han echado del todo, pero bueno. Eh, segundo papel, que a mí es el que más me gusta, está más bien detrás, pero bueno. Y vengo a contar un poco mi rollo, porque como muchos saben... Eh, eh, ahora tengo otras responsabilidades y ya no. no la, ahora ya está en el mundo de la economía. Es un chico ah, ocupado. Ahora soy académico, así que dejarme. Eh. La academia. <risa> no, en esta sección se llama Lo Común y muchos pensaréis: Hostia, Lo Común. ¿Vamos, vamos, espérate. Vamos a hablar común? de comunismo aquí en la Universidad de Granada. Porque Hoy lo, no, lo común. Vamos <risa> a ver si hablamos de lo común será comunismo, ¿no? Ah, algo, no. algo tiene que ver, pero hoy no vamos a hablar de marxismo, vale. no vamos a hablar de vale. no Ya guardo la, el martillo y la voz entonces Vale, sí, <risa> hoy no, pero otra sección no te puedo decir que no Pero hoy voy a hablar, un, voy a introducir un poco lo que va a ser esta sección durante mucho tiempo que estemos esta temporada Y bueno, yo lo que vengo a contar un poco es eh, los recursos de uso común, es decir aquellos recursos que a todos nos deberían de pertenecer y que realmente lo que está pasando en la actualidad es que se están privatizando. Y realmente pues es una sección en la que daremos a conocer pequeñas iniciativas o grandes en la que los recursos sí estén en la propiedad de todos y sean comunes. Y explicaré un poquito cómo están funcionando y hacia dónde van. Claro, como el duró a otras cosas? Capaz que sí, pero yo es que A ver, yo es que no soy... El yo, yo, es que como... yo de economista tengo poco. Bueno, sí, un poquito de economista, pero bueno, controla y te juntas con la academia, que eso también cuenta. Las cosas se pegan, ¿eh? Sí. Joder, como se te peguen cosas, vamos a apañar. Esto, no, y lo que sí os te voy a decir es que... El, el EduRoban puede ser un recurso de uso común porque pertenece a toda la comunidad universitaria, pero. Pero no es gratis. No es gratis. Tienes, tienes que pagar, realmente, porque si tú no pagas tu matrícula, no puedes acceder a esta, eh, esta red. Vale, bueno, vale, ya vamos entendiendo, ¿no? Igualmente pasa con las bibliotecas, ¿no? De la universidad, Por ejemplo, de Granada, que te piden el carnet. Exacto. Claro. Es un recurso que es de todos, pero también te pueden excluir de ese claro. recurso. Vale, vale. Pues eh, vamos al grano, a ver. ¿qué el nos grano. Os voy a contar un poco una iniciativa que está surgiendo aquí en Granada Que lleva ya mucho tiempo, lleva cuatro añitos Y realmente una iniciativa muy bonita Tiene que ver también con un poco con la alimentación Y es el Ecomercado de Granada El Ecomercado de Granada es una pequeña iniciativa Que cada vez es más grande Porque realmente hay dos Ecomercados ya Empezó solo viendo ¿En hay, uno ¿En dónde hay? dónde hay? Uno que empezó siendo el Ecomercado de Granada único, que estaba en la Esplanada del Palacio de Congresos vale, Se sí. reúne una vez al mes, el primer sábado de cada mes. Pero resulta que ante la creciente demanda de productos de la vega y demás, pues surgió la posibilidad de hacer un segundo Ecomercado, que se reúne el tercer sábado de cada mes y se reúne en la Esplanada de Traumatología. Que tú bien conoces. Sí, sí. Bueno, no hablemos de eso. <risa> <risa> que tú bien pero, pero bueno, sí. La verdad es que es una... Y, hay una algo, forma y que... son productos agroecológicos, me sí, está diciendo. Sí, claro. Sí, son productos de cercanía y agroecológicos. Es decir, son producidos bajo el enfoque agroecológico. Tienen unas restricciones que son... Las restricciones de... Si no se si no se produce bajo este enfoque, no puedes vender en el ecomercado Vale. Entonces... Es una iniciativa muy fuerte de recurso de uso común porque todos estos productos son deberían de ser de uso común, pero realmente también tiene unos inconvenientes, que esta pequeña cosa de, si no si no tienes ese enfoque agroecológico, no puedes vender en el ecomercado. Me das un momento. Marta, ¿está entrando en plano? Sí. Perfecto. Oh. Oh, qué <risa> chaval, tengo en cuenta todos los planos es que porque lo solo está viendo la gente que esto está petado aquí en el CTT de la, verdad que de la Universidad que de Granada Planín. se te pone así el pero está ahí Marta, vamos, lo tiene todo controladísimo Marta además de, además de hacer vídeo, graba esto que es es la cabeza pensante claro cabeza. es la encargada de los audiovisuales en este programa <risa> Y realmente eso, y creo que esta iniciativa va, va a ir creciendo cada vez más Y va a tener una creciente importancia dentro de la ciudad de Granada Poh, Qué bien me eh, parece Desde, muy bueno ¿Desde cuándo lo están organizando? Lleva cuatro años y realmente cada vez más importancia Cada vez más gente se acerca al ecomercado Y cada vez va a ir a más, porque hay un movimiento que está creciente Claro, pero el problema es o sea, que están dos días al mes Claro, ten en cuenta que son productos de cercanía y no se pueden producir eh, todos los días. Igualmente creo que el segundo domingo está en, en, en la calle Recogidas, ¿puede también. ser? Sí, sí también sí, hay no pequeños puestecitos vamos. que, claro, se les queda corto ese espacio y quieren vender más. Qué bien, qué bien. Pues justo el sábado estuvimos allí comprando. ¿Y Fantástico. qué tal estaba? Bueno, la coliflor que es de ah, ayer es. estaba increíble. Es que hay unos horticultores en, en la vega granadina sí, impresionantes. Que lo flipa Y entonces pues creo que esa va a ser un poco el leitmotiv de esta sección. Vamos a conocer pequeños... El leitmotiv, estudios. pero tú... Que no somos ninguno periodismo, no uses tecnicismo. Ya, pero... <risa> Es que como tú bien sabes la de hombre que... No, yo lo digo porque yo no lo entiendo sí, No lo entiendo yo, con... lo va a entender mi madre ¿sabes? Sí, tío, hombre. Tiene, eh. tiene soberanía en su sección Afloja, eh <risa> que con, Yo con la Pili me entiendo <risa> Es muy maja y además me quiere mucho ¿eh? que, que le ha dolido mucho Que no esté yo en este programa Todo, todo el tiempo Lo siento Pili <risa> ya nos conoceremos Pues nada os dejo y Bien. yo encantado de dejar paso a nuevas caras y realmente me está gustando mucho cómo está funcionando el programa. Pues nada, José, muchas gracias. Un abrazo para José Morilla, un habitual. Bueno, los que vean esto por YouTube les van a decir pero estos chavales que parece que están aquí en la, en la feria con lo, llevando la técnica y mil cosas, es el piloto tranquilos, <risa> ya aumentaremos personal, Está pero no sueldos <risa> Bueno, y ahora vamos a ir con la última sección que teníamos pensada que la va a hacer otra nueva cara de, de este nuevo programa de la Asociación Hoy Andalucía No sé qué me dice José por ahí detrás bueno, que es verdad, claro, que no tiene nombre, que bueno, lo dijimos al principio del programa, que no tiene nombre el programa, pensaba pero somos no asociación. Nombre ella y ya, eso pensaba él, yo. Pues, en el guión pone que tiene nombre la chica. <risa> <risa> <risa> bueno, la siguiente sección viene de la mano de otra nueva colaboradora del programa. Tras ver el éxito que tiene Facudía, hace no te metas en política, buscamos otro uruguayo que conozca y, y está acostumbrado a las tradiciones como él. Ya me entendéis, que se cachonde de ella. Ella es Melina y su sección en la que nos va a contar cosas sobre Andalucía. También el nombre está por definir, así que por favor, Melina, vente para acá. Un aplauso. Bienvenida, Melina. Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal bueno. los nervios? Que bueno, al final sea la va. última, la última Tranquilos, con la manzanilla se han ido pasando ah, no Chévere Bueno, primero quería darles las gracias Por compararme con Facudías No sé quién sale ganando, si él o yo Pero bueno Creo que no tengo tanta gracia como él Pero lo compenso con mi acento Cosa claro, que él no tiene es lo pero camufla pero... No, yo creo que directamente no tiene Ya lo ha perdido Bueno eh, A ver como hoy es el primer programa y estamos en Granada, quería empezar hablando de, de algo de acá, recomendando un sitio bastante chulo de aquí. Es una iniciativa cult cultural y artística que creo que merece nuestro apoyo y difusión, aunque ya llevan 27 años, o sea que no son nuevos en esto. Ostras, me estás poniendo, porque yo no sé de quién estás hablando y eso es muy raro. Uy, bueno, pues cuando te diga el nombre, a ver, ya me dirás. Es que esto eh, de que yo... haya secciones no me gusta, no me sé las cosas. <risa> Toda una sorpresa. No me gusta. A ver, ¿conoces el taller de arte de Bima Me has pillado. Ay, ¿no? pero suena Suena muy bien, suena muy bien. Suena muy bien. Suena muy bien. A ver, en su página web se describen a sí mismas como una asociación de artistas fundada en Granada en 1992 para fomentar el desarrollo del nuevo arte o arte contemporáneo por todos los medios, habidos y por haber. Tienen una sala de exposiciones y otra de conciertos, recitales, espectáculos y proyecciones. Y ellos mismos dicen que, que todas que sus, sus instalaciones están a disposición de los artistas de paso o residentes en Granada. Y su programación se organiza en cuatro secciones, que son música, artes plásticas, poesía y cine. Uy, qué guay. Oh. O sea, que cualquier persona que esté ahora mismo aquí en Granada, que nos esté escuchando, puede decir, oye, que me apetece tocar una pieza de, de viola. A ver. Y te so... vas para allí. Voy a... <risa> <risa> Voy a... Explicar... Hay matices, ¿no? Claro. Ah, vale. <risa> No es, tan. no es tan así. A ver, vale, vale. Porque todo, yo ya iba a ir para allá, vamos a ver. Tú ya te ibas a presentar con el ukelele. A ver, como algo de palma. Entre sus actividades que, por ejemplo, realizan cada mes, tienen exposiciones de pintura, escultura, fotografía. Entonces, como que cada mes tienen un artista que, que realiza una exposición. Luego aparte, los viernes y sábados a las 9 de la noche Tienen un espectáculo de flamenco que se llama Raíz y Duende Ah, ahí eso, yo oh. he visto cartelicos por ahí De ahí eh, a lo mejor te suena Ahí ya me viene ya luego también una cosa muy guay que son los miércoles a las 8 eh, proyectan películas en versión original subtitulada y solo he podido ir una vez a ver el viaje de Chiro que película. todavía no lo había podido ver Hoy, y ahí oh tuve la oportunidad qué Hoy. bonita Hoy. y entonces lo que he visto de la programación es que casi todas las películas tienen algún elemento de crítica social, entonces pues está muy ah, bien, fantástico, ¿y nos ha dicho dónde está? lo voy a decir ah, ahora ah, <risa> ajá, no te adelantes Marta <risa> Y bueno, tienen más actividades que os podéis meter en la página web y ahí viene todo bastante detallado con toda la programación. Eso sí, advierten que las actividades se organizan solo para socios, porque así lo requiere la norma, pero hacerse socios gratis. Y además ah, bueno. es muy fácil. O sea que igual no que o sea, Igual que no hay Andalucía. <ríe> guiño guiño. <ríe> bueno, entonces. Mmm, esa es mi recomendación de hoy, la verdad, para toda la gente que viva en Granada, o que esté de paso, o que esté pensando en venir, pues que ahí hay un rinconcito están en el Albaicín. Ajá. O sea, que es una excusa más para ir y pasear por el Albaicín. Genial. Están Ajá. en la... Ir Concretamente... con calzado cómodo, para la gente que no se de Granada, <risa> sí. unas botitas, nada de tacón. Esa primera no, cuesta. Tacón, nada. <risa> están en la cuesta de San Gregorio, número 30. Uh -huh. Y, por ejemplo, este miércoles proyectan la película Okia. No sé si sabéis cuál es. De Corea ¡Oxia! del Sur. <risa> Suena... Es este es de Netflix, no es de Netflix. Es de Corea del Sur del 2017. Ajá. Y, no sé, en su momento como que tuvo un boom. No sé, por lo menos yo escuché hablar mucho de ella. <risa> es que ya no me, me bueno. ha mucha gracia tío. Es que... Un poco... ¿Has ¿con... visto Okia? ¡Hostia, claro! ¡Ja, <risa> Pero ha dicho Ay, que es malo. el miércoles este, Sí, claro, ellos ah. proyectan película todos los miércoles Pero este miércoles 23 Es, es esa, la que proyectan Por si cualquier persona se Muy quiere bien. pasar Y nada eh, Aunque no lo parezca, no me han pagado Porque les haga publicidad <risa> o sea, claro. ¿no? Deberían ¿eh? <risa> Ellos ni siquiera saben que estoy hablando de ellos ahora mismo Pero bueno, simplemente creo que tenemos que apoyar el arte Porque es un motor de cambio Y empoderamiento Totalmente que pues que guay, que no Hasta aquí que mi guay. recomendación de hoy. No sé si le quieres decir algo más, Marta. <risa> Los miércoles hay jazz, pero ahora vamos a tener también. dos cosas que hacer. Ah, pero esto es a, a las ocho. Ah. Salimos del cine y nos vamos Seguro al jazz. Que se han puesto de acuerdo entre ellos. <risa> <risa> claro. Si hay que todos organizarse. Claro. ¿Y en dónde es? ¿La dirección? Sí, sí le ha dicho. Eh, la Cuesta de San Gregorio, número la 30. La Cuesta de San Gregorio. Sí, mujer. la que está subiendo por las teterías. Vale, ya sé, ya sé. A ver, es que <risa> solo lo ve la gente pero que viene a la sala, emoción. pero está Marta haciendo gestos por detrás de la cámara y no sé qué quiere ¿Qué quiere? el jazz a las 10 en la calle Frailes Ah, ah es... que el jazz es a las 10 en la calle Frailes vale, vale, Gracias, claro, Marta error, tremendo. <risa> de San vale, Al lado nada. de San Antón Nos da tiempo de ir a un sitio y al otro, ¿no? Sí, Totalmente, va, vale, sí, sí. pues los miércoles ya es pero... plan. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Bueno, pues muchas gracias, Melina de nada. Un aplauso para ella <risa> Llegamos al mejor momento, que es el final. El, mujer, el final del programa. Mujer, tampoco, <risa> tampoco digas eso, que ha quedado muy chulo. Ha quedado genial, pero es que os recordamos que, es que el programa todavía no tiene nombre y hemos quedado aquí en verdad, este programa piloto, para, para decidirlo. Hay algunas propuestas, pero realmente claro. tenemos que votar. Que ¿Cuál queremos? Claro. Además, hemos con contratado a distintas agencias de asesoría política... Para elaborar una fórmula participativa que refleje con la mayoría, con la mayor exactitud posible las preferencias que tiene el poble. Así que por ello hemos decidido cuatro nombres, <risa> entre los que estamos aquí, que no somos pocos, y los nombres que han salido. A ver, cuéntanos, Marta. Bueno, a ver, el primero de todos es Oiga, que, que bueno. <risa> Queda gracioso. Lo hemos querido quitar. ¡Oiga! Querido Ahí está. Ahí ¿Cómo que... era el de antes? ¿Hostia? No. Oquia. Oquia, hostia. Hostia, El segundo de ellos es, no quiero ser pedante. El tercero es, ¿qué me vas a contar? Y el cuarto, ya soy asociación, dame una subvención. Aunque hay que decirlo con más gracia, ¿no? Ya soy asociación. ¿no? Ya soy asociación, dame una subvención. Muy bien. Y se, ha, y se ha incorporado uno de última hora que es, la verdad duele, puntos suspensivos, tres puntos suspensivos, María. O eso dicen. O eso dicen. Sí. Bueno, pues entre el público vamos a hacer algo. Tenemos todas las tecnologías a nuestra mano en Media Lab, así que vamos a votar a mano alzada. <risa> <risa> para ver cuáles son las decisiones. ¿Podríamos contar, contar todas las manos del público de hoy? No sé. Bueno, hemos traído vamos asistentes. <risa> bueno, primer nombre. Oiga. Han salido cinco votos. Bueno, apuntar, yo me no me esperaba ninguno, sinceramente, porque sí, esto sí. lo dije yo. Bueno, cinco tampoco es mucho. Bueno, el siguiente nombre es No quiero ser pedante. Veinte, por lo menos, ¿no? Sí, yo he contado... dieciocho. <risa> que somos muchos, cuesta mucho... Puedes salir y, y esto ojo, tiene que ser dinámico ¿Sabes, Marta? Esto tiene que ir pa, pa, sí, pa Sí, sí, sí <risa> Entre ellos se cuentan, se están organizando estupendamente <risa> El siguiente El siguiente es que me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Bueno, hay, han salido seis votos Vale, vale, están bastante bien hay Una participación pues esto, escandalosa esto ¿Ya esto podría haber sido a, a votar igual que hoy en diciembre? <risa> <risa> que, pero, pero es que esto es súper importante, en verdad. Es el nombre que nos va a acompañar durante, durante todo el año. Claro. Bueno, lo mismo pensaron en Podemos y mira, ahora. <risa> y siguen ahí. Claro, entonces esto. Bueno. Luego consultamos, hacemos una consulta a los inscritos y ya está. No pasa nada. Bueno, y el último es la famosa Ya Soy Asociación. Dame una subvención. Bueno, bueno, bueno. Eh, por lo menos... Sí, sí, el... está está arrasado, pero claro, ahí hay alguien por ahí al fondo con barba que está alzando la mano de una, de una manera un poco extraña y queremos que esto puede ofender a alguien. Entonces no sé si descartarlo. No estoy lo que, voy a decir. <risa> que repitamos la votación otra vez aquí. Esto está quedando súper dinámico. <risa> bueno, ¿cuántos hemos contado más o menos? El... El, el segundo que más tiene son 18 Vale Uf, Es que, a ver Aquí a lo mejor Que todo queda muy gracioso cuando votáis, cabrones Pero el que presenta algo el programa somos nosotros, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces, a ver, no. ¿qué, ¿qué está diciendo el público? ¿Que hagamos otra vez la votación? Ah, falta otro que Ah, que, otro. claro, que ah, falta la última opción ¿La verdad duele o eso dicen? Ah, es verdad, claro, aquí, aquí, vale Venga, pues eh, Bueno, pero todavía no ¿Cuánto ¿Cuántos es eso? La verdad duele O eso dice Ya soy asesor Dame una supensión Es que se ha pegado muy fuerte Ay. Pero coño, que esto era de broma A ver si lo hay que decirlo todo <risa> Yo creo que deberíamos ir decidiendo ya Sí, porque quedan 30 segundos Bueno, decidimos ha salido la... A ver, levantar con, las, con el número de la opción todos los participantes, la que veis más viable de, en función de la participación. <ríe> vale. vale. Bueno, pues el nombre decidido y ha estado reñido, de verdad, no ha sido nada fácil resolver a esto. Es... No quiero ser pedante. ¿No he equivocado? No. <ríe> claro. Pero muchísimas gracias a la participación con los nombres, porque la verdad que no es nada fácil elegir uno. Las agencias han estado súper agobiadas. Así que sí, no han tenido mal, un trabajazo ha sido <risa> Bueno y hasta aquí hasta aquí el programa de hoy Ahí, eso están lo listo Si esto tú tranquila Con que veas Marta que esto es el piloto Así que lo primero dar las gracias a todos los que habéis venido Porque los que estáis desde el principio realmente son los que hacéis que esto salga adelante Muchas gracias a Medialab por dejarnos por dejarnos los equipos, por permitirnos el espacio, a María Talón, a Melina, a José, a Marta, nuestra productora de hoy, Marta Castillo, un aplauso para ella, a todos los que lo habéis podido acercar un momento, muchas gracias Marta. Muchas gracias Jorge. Porque... Y nada, hasta aquí el programa de hoy, Seguirnos en redes, arroba Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook, para seguir cuando se emitirá el próximo programa, además ya empezaremos a emitirlo por YouTube, así que aprovecharlo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que es una sintonía, Marta, y nos despedimos. hasta luego Hasta luego.